370 kilómetros ha quedado olvidada, la voy a reivindicar, han sido los compañeros de Alcira que han organizado la marcha y por eso la marcha y por eso la marcha ha marchado sin organización no hubiera habido marcha han sido muchos pasos adelante para llegar hasta aquí. Eso que quede claro, las televisiones nos han olvidado, nos han apartado y los compañeros también. Pero la marcha ha llegado a Madrid con, tres, con 370 kilómetros andados. Todos... Todos hemos contribuido a la marcha. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo! Y, ¿Cómo? como ni la señora Yuso ni Esperanza Aguirre, ni la Cristina Lagarde, tienen rostro de mujer. El rostro de mujer lo tienen las mujeres que trabajan, las madres que pierden a los hijos en las guerras. ¡Eso ¡Es el ¡Es de un...! Sí. Dame, dame, una. Dame una para un compañero. ¿Quién? ¿Quién? Un compañero mío lo tiene. Servicio. No la, la, la prensa, puede Dejar pasar, por favor. Defensa, por favor, por que dentro. las favor, por favor. Defensa, por vale. por vale, por así, ¿vale así. Poneros más adelante, pegados a la. Eh, Maica, Maica, adelante del todo, adelante del todo, adelante del todo, adelante del todo. Javier, un de ahí, coño, vamos. no, a Pero lo que llevar a Sanremo, un salmacín y Non è una roba di sé. Non è una roba di sé. Non è una roba di sé. Pensionista de lucha. Por una pensión en lucha. Pensionista de lucha. Por una pensión en lucha. Pensionista en lucha. Pensionista de lucha. Pensionista en lucha. Pensionista en lucha. Hay que hay que la la la ¡Ah, será vencido! ¡Es pueblo unido! ¡Ah, será vencido! Será vencido! Será vencido! Vamos, vamos, vamos! que les quiten las pensiones a políticos y vamos, mamá! ¡Ah, mamá! ¡Ah, mamá! Thank <laughs> you. Se llevan dos compañeros a la pancata, ¿sabes? Ah, para, ya, para que no tengas No me ¡Ayúdame a la gestión! Ayuso a la gestión! ¡Ayúdame a la gestión! ¡No a la gestión! No sé. son muertes. son asesinatos! ¡Son, asesinatos. son asesinatos. Ayuso a, ¡Ayuso a la cárcel! ¡Ayuso a la cárcel por su mala gestión! ¡Ayuso a la cárcel por su mala gestión! ¡Y por hija de puta! Para escuela de hospitales! Gobierno que se va a gastar un 25% del presupuesto nacional en armamento, en policía, en guardia civil, en dineritos para las guerras, para las armas. Tienen que contentar a los de siempre, pero los de siempre estaremos como siempre. Ya está bien, ya basta. Muchas gracias. Muchas gracias. gracias. Ay, tú, ay tú, ay tú! ¡Que viva la lucha! ¡De los en la tele llenamos los bares con 650 euros y encima tiene cara de mujer 650 euros 3 millones de pensionistas y no nos da vergüenza con el IPC y hay 3 millones de pensionistas cobrando menos de 650 euros y tienen rostro de mujer y nos llaman rico, rico y a ti que estás mirando también te están robando y a ti que estás mirando también te están robando no, no, mire únete no Gracias, compañeros. Vosotros nos dais ánimo. animáis a toda España, ¿eh? Reunidos, parlamos, ¡Pensionistas no, ¡A los no ¡A los planes privados! En Esta de los buitres. A que gobierne las pensiones, se defiende. A que gobierne las pensiones, se defiende. A que la se defiende. A pensión se, se, no, no, no, se defiende. A sí, viernes no, que pensión no, no, no, no, Atención, más sanidad y más educación sin corrupción más pensión más sanidad y más educación jueces banquero, y banqueros, corrupto y usurero jueces y banqueros, corrupto y usurero jueces y banquerón corrupto y usurero ...corrupto y usurero... ...corrupto y usurero... ...las pensiones se defienden... Tres millones de pensionistas... ...cobrando menos de 650 euros... ...y nos llaman ricos... ...poca vergüenza... ...nos llaman ricos... ...cobrando tres millones de pensionistas... Menos de 650 euros. Vergüenza le tenía que dar. <risa> ya me ¡Aquí El y no que No a la guerra imperialista, no a la paz de la OTAN y sí a la vida a través de los servicios públicos. ¡Otans! ¡Otans! Es que ricasco, compañeras, compañeros, a todo el mundo. Hoy... Día 15 de octubre, en esta manifestación, celebramos, aunque su mayoría, quienes estamos aquí, somos mayores y pensionistas, nuestra lucha goza de muy buena salud. Estamos orgullosos y orgullosas de nuestra pelea y de lo que conseguimos con nuestra lucha, porque sabemos, por experiencia, que luchar... Es nuestra garantía y merece la pena. Y quienes por tierra, mar, aire, campañas con dinero público, donde con falsedades y malas intenciones quieren retirarnos de las calles para seguir destruyendo el sistema público de pensiones y nuestro derecho a acceder a unas pensiones públicas y dignas, justas y suficientes les tenemos y les traemos una mala noticia. ¡No vais a poder con nosotras y nosotros! ¡Miles de personas hoy estamos aquí! Nos hemos comprometido, nosotras y nosotras, exigiendo la revalorización de nuestras pensiones con el IPC Real. ...el IPC acumulado anual... ...una pensión mínima digna... ...la erradicación de la brecha de género... ...en salarios y pensiones... ...y la derogación de las reformas de los recortes... ...y la privatización del sistema público de pensiones... ...hoy nos felicitamos... ...más de mil firmas recogidas... ...de las cuales 75.000 han sido vía telemática... Eh, ...por la Chance ORG y más de 150.000 recogidas una a una en nuestras concentraciones, en nuestras plazas, con mesas, dando voz a los que están en la calle, nos dan la firma para que las llevemos al Congreso. Hoy nos felicitamos y, por, y doy simplemente unos datos, que hay muchos más. Significativamente, como he dicho, 10.000 de Cataluña, 19.000 de Andalucía, 21.000 de Galicia, 70.000 de Euskal Herria. Las personas que han dedicado todo su esfuerzo en esta tarea se merecen, compañeras y compañeros, un fuerte aplauso. En los próximos días entregaremos estas firmas en el Congreso y convocaremos a los partidos políticos para que hagan lo que tengan que hacer para garantizar nuestras demandas y recuperar el poder adquisitivo de las pensiones perdido desde la entrada en vigor del, del, el, el, de la ley de pensiones 21 2021 2021, que es la reforma de las pensiones. Reclamamos que se recupere la paga compensatoria que conocemos como paguilla para diciembre de este año y lo haremos por escrito a los partidos del Congreso. Con la legitimidad que nos da este movimiento y las de decenas de miles de firmas recogidas, decimos a los gobiernos y al conjunto de instituciones que vamos a seguir en la calle. Nos comprometemos públicamente aquí con las organizaciones sociales y sindicales, jóvenes, mujeres, hasta conseguir un reparto equitativo de la riqueza que producimos nosotras y nosotros con nuestro trabajo. Y para terminar mi intervención, compartir con vosotras y con vosotros una consigna que gritamos en todos los movimientos de Euskal Herria. ¡Jota que irá vaciarte! ¡Jota que es que ricasco. Compañeros y compañeras, hasta ahora no lo hemos dicho, pero hoy se ha puesto el foco en la brecha de género de las pensiones que sufren las mujeres. Se ha abierto esta manifestación con una pancarta para hacer visible la situación de las mujeres. Las compañeras que van a hablar ahora hablarán sobre ese tema. Por eso no me voy yo a repetir, pero que la lucha de las mujeres es también la lucha de todos y de todas. A continuación van a participar para informarnos de toda la situación eh, Laura Ayue de la Asociación de Jubilación Anticipata, Anticipada Sin Penalizar, a Jubi 40. Después, eh, a continuación, nuestra compañera María Luisa C. del MAS Movimiento Andaluz por la Defensa de las Pensiones Públicas. Y el tercer bloque... Va a ser nuestra compañera Lucía Vizoso del MODEPEN, Movimiento Galego de las Pensiones o Servicios Públicos. Doy el paso a la compañera de. Hola a todos, muchas gracias por estar aquí en este día. Muchas gracias a todos vosotros por estar aquí pues, en este día de gran celebración de los jubilados. Bueno, voy a pasar a leeros este manifiesto, parte del manifiesto. Las personas pensionistas y trabajadores en activo venimos sufriendo desde la crisis del 2008 un proceso continuo de pérdida de derechos sociales libertades, recortes en servicios públicos, salarios y pensiones. Durante la pandemia se ha demostrado que privatizar, recortar y subcontratar servicios públicos mermó nuestra capacidad de respuesta frente al COVID. En efecto, los recortes en pensiones públicas y salarios y la previ -pre Privación de los servicios públicos, sanidad, educación, transporte, residencias, de cuidado de personas mayores, con la falta escandalosa de la plantilla de plantillas, precarizan y empobrecen la vida de la población en un reciente horizonte de exclusión social, en una crisis económica, ecológica y social que hunde sus raíces en el desigual reparto de riqueza, en un escenario de guerra por la disputa económica internacional, mientras insiste que no hay recursos para proteger a la gente, se pretende elevar el gasto militar de un 1,2% al 2% y todo ello de un presupuesto público, pagado por los presupuestos públicos. Sufrimos las consecuencias de una política fiscal y económica que beneficia las rentas del capital en detrimento de las rentas del trabajo y facilita el fraude fiscal empresarial. Las personas más ricas acumulan más riquezas en detrimento de los recursos destinados a salarios y pensiones. Eh, un modelo de desarrollo social y medioambiental eficiente en algunas comunidades, como todos sabéis, eh, se están bajando impuestos, entre ellos el impuesto de patrimonio. Esto es de risa porque beneficia a muy pocos. Las pensiones mínimas y no contributivas son de miseria y todos lo sabéis. En contra de lo que se publica por los medios de comunicación interesados, las pensiones no aumentan, sino que disminuyen cada año. En el 2021 se ha producido una pérdida del 3% de poder adquisitivo. Y en lo que va del año 22 la subida media de los salarios ha sido de un 2,5% y de las pensiones de un 2,5%. Eh, tenemos un IPC y una inflación del 10,5, por lo tanto ya me diréis si las pensiones y los salarios suben. Las causas, sí, la causa fundamental del incremento de los precios no son los salarios ni las pensiones, son quienes en régimen de monopolios fijan los precios para mantener e incrementar sus escandalosos beneficios. La codicia del poder financiero es insaciable en su afán de acaparar los recursos públicos imponiendo ahora una ley de fomento de los planes de pensiones de empresa con la complicidad del poder político y de algunos sindicatos mayoritarios para apoderarse y privatizar la gestión de cotización de todos los trabajadores. Un poquito más de doctrina compañeras y compañeros sigo con el manifiesto que hemos hecho todos los compañeros que participamos en la unidad de acción y sigo, todas las personas sufrimos las consecuencias de estas políticas públicas pero denunciamos expresamente la situación de las mujeres trabajadoras y pensionistas que siguen percibiendo las pensiones más bajas, algunas de ellas en el umbral de la pobreza. Igualmente la trabajadora, la mujer trabajadora de hoy, sigue sufriendo y cotizaciones más bajas que desembocarán irremediablemente en pensiones mermadas. Si digo contratos temporales a tiempo parcial carreras laborables cortas, empleos infravalorados, invisibilización de los trabajos de cuidados, economía sumergida, cotizaciones mínimas, falta de promoción, techo de cristal. ¿Y puedo seguir así y seguir y seguir? Estoy hablando en femenino plural, estoy hablando de lo que padecemos las mujeres. Y si a todo eso sumamos que esas mujeres que hemos tenido que luchar con estos problemas sumamos una discapacidad, todo esto se agrava mucho más. Desde aquí quiero dar un saludo a las mujeres con discapacidad que han venido a apoyarnos, mujeres y hombres. Y una de ellas está aquí, que recibe todo nuestro cariño, nuestro apoyo y que animamos a sumarte porque eres una más en este movimiento. Para erradicar la brecha de géneros en salarios y pensiones, hay que derogar las reformas laborales de la precariedad y referenciar la pensión mínima a un salario mínimo interprofesional del 60% del salario medio. Este otoño, la batalla por la distribución justa de la riqueza y la equidad de género será crucial y lo será especialmente en defensa de salarios y pensiones. Compañeras, compañeros, Cuidado con el trilerismo del poder económico, porque mientras hablan de pactos de rentas y crack económico, si suben pensiones y salarios, se está produciendo un ingente trasvaso de rentas de nuestros bolsillos, de los bolsillos de la mayoría trabajadora a sus bolsillos, los bolsillos de los oligopolios. Las pensiones se defienden, las pensiones se defienden, que sepáis también que en la solicitud cuando se presenten todas estas firmas se va a pedir, se va a exigir, la realización de la auditoría de las cuentas de la Seguridad Social no, no, no, no, aprobada en Ley 21-2021 de 28 de diciembre, que todavía no se ha realizado cumplido los seis meses de plazo extravecido, incumpliendo la propia ley. Este es el primer paso, como ya hemos dicho, para la movilización general que nos espera en noviembre en los pueblos y comunidades del Estado. Seguimos en la calle hasta revertir las contrarreformas, hasta acabar con la brecha de género, salarios y pensiones, hasta eliminar la penalización a las pensiones anticipadas con largas carreras de cotización, hasta recuperar los derechos perdidos en las sucesivas reformas laborales y de pensiones. Y aquí queremos mostrar otra vez... Todo nuestro reconocimiento a las trabajadoras y trabajadores en activo y a cuantas organizaciones sociales y sindicales toman parte en esta manifestación y con las que deseamos compartir las movilizaciones del próximo mes de noviembre. Todas, personas y organizaciones, somos necesarias, porque solo juntas en esta batalla la vamos a ganar. Esta batalla esta batalla. Vamos esta batalla. Vamos a ganar batalla. compañeras, compañeros. Para terminar va a intervenir Ramón Franquesa de la Coordinadora Estatal por la Defensa del Sistema Público de Pensiones. Por último, tendremos la oportunidad de escuchar y cantar música de los pensionistas, canciones de los pensionistas. Compañeras, compañeros, ¡ha sido un éxito! ¡Gracias a todas y a todos! Bien. Venidos... De las cuatro esquinas del país, esta manifestación espectacular que ha marchado sobre Madrid para exigir la defensa del sistema público de pensiones, para exigir la subida de salarios y pensiones en la misma proporción que sube el coste de la vida, ha sido un verdadero éxito. No están, y yo quisiera recordar aquí, muchos compañeros y compañeras que se quedaron en las residencias, que no han llegado a ver el final de la epidemia, que han sido víctimas de las colas para acceder al sistema de salud, que han sido víctimas del maltrato en las residencias. ...que están en manos de fondos financieros privados... ...esos fondos, los mismos que se quieren apoderar... ...de los fondos de pensiones. Pero, aunque haya mucha gente que... ...recuerdo en mi memoria que estaría hoy aquí... ...estarían las escritoras Teresa Pamias y Almudena Grandes... ...estaría Julián Guita... Estaría mi compañera de trabajo, Ernest Luz, que cuando fue ministro convirtió la sanidad en universal. Estaría seguramente el alcalde el tierno Galván defendiendo que no se dé un paso atrás en los derechos sociales en este país. Ellos ya no pueden estar. Tampoco el compañero Espíritu Iván, Jesús Candel, que nos abandonaba luchando hasta el último día de su vida. Pero aunque ellos no están, estamos aquí, vosotras y vosotros, estamos aquí diciendo que aunque la semana atrás de convocar esta manifestación salieran proclamando que igual nos suben un 8,5, no nos creemos sus promesas, las conquistamos desde la calle, seguimos exigiendo, no nos desmovilizan. Hoy además están los compañeros en Canarias en dos manifestaciones enormes que también han sido un éxito. En Gerona, en Lérida, en Cádiz, en Sanlúcar, en Maratalla peleando con nosotros, junto a nosotros. Y apoyos internacionales de todo el mundo, desde la Federación Sindical Mundial a decenas de organizaciones sociales y sindicales que han manifestado directamente su apoyo. Es más. Manifestamos ahora aquí nosotros el apoyo a los trabajadores franceses que mañana marchan sobre París y que van a lanzar una gran huelga general en defensa de sus salarios y de las pensiones públicas. No estamos solos aunque no salga en la prensa, aunque no salga en la televisión, aunque nos lleguen de mentiras, aunque nos corten el Facebook, el Twitter, la semana antes de la movilización, intentando pararnos, intentando destruirlos. Somos más fuertes que los medios privados de comunicación. Somos la gente. Mientras dicen que no hay dinero, esta misma semana el informe de las publicaba que el gasto militar de este país este año ya ha sido tres veces más de lo que decían, 27 mil millones de euros. Mientras nos dicen que la inflación la provocan los trabajadores y los pensionistas cuando piden mantener su poder adquisitivo, en realidad ocultan que esa inflación la han creado fabricando dinero, fabricando dinero pero no para la gente, fabricando dinero para rescatar bancos, fabricando dinero para el proyecto Next Generation, ese proyecto que da dinero a Mansalva, Telefónica, a Volkswagen, a Endesa, pero que luego vamos a tener que devolver con recortes en las pensiones. Mientras dicen que no hay dinero, las empresas del IBEX, este año... En los dos trimestres que llevamos han alcanzado los 48.000 millones de beneficios. En dos trimestres ya han ganado el 80% de lo que ganaron el año pasado. Nos dicen que no hay dinero, pero los bancos han sacado un 36% de beneficio. Y todavía intentan apoderarse de las pensiones al mismo tiempo que despiden trabajadores, al mismo tiempo que cierran agencias bancarias poniéndolo muy difícil a la gente mayor para acceder a sus servicios, al mismo tiempo que cobran comisiones abusivas y mientras tanto... El gobernador del Banco de España, en lugar de controlar los desafueros de la banca privada, dice que lo que no pueden subir son las pensiones. Lo que no tiene es vergüenza. Mientras, el 60% de las pensiones no alcanzan los mil euros. Vemos titulares escandalosos en la prensa esta semana al 20 minutos. Los pensionistas van a tener una subida 10 veces mayor que la de los jóvenes. Los tertulianos intoxicando, sembrando mentiras, intentando dividirnos. Pero este movimiento sabe lo que quiere y sabe trabajar de manera unitaria. Sabe trabajar pueblo a pueblo, calle a calle, organizando, buscando la unidad con los movimientos sociales y sindicales. Sabemos lo que queremos y sabemos cómo conseguirlo, pero para conseguirlo os necesitamos a vosotras y vosotros. Necesitamos la movilización. ¿Qué diferencia hay? entre que las pensiones suban un 8,5 de momento que no nos resignamos y que la función pública suba un medio, La diferencia think, es que llevamos 5 años de lucha en la calle, que estamos organizando a la gente, que estamos luchando, que no nos resignamos a que nos roben y estamos dando ejemplo a jóvenes y a trabajadores. Vamos a llevar estas firmas que tenemos aquí al Congreso. Pero además vamos a llevar una carta a todos los diputados y diputadas exigiendo que no se recupere solo el 8,5, se recupere íntegramente y que vuelvan a poner la paguilla para que recuperemos todo lo que se ha perdido este año. Si piensan, si piensan que nos van a comprar con cuatro migajas, se equivocan. Vamos a exigir que se revaloricen las tablas fiscales porque si no y que suba el mínimo exento, porque si no cada vez pagan más aquellos que cobran menos. Vamos a exigir, como se ha dicho aquí en la auditoría, y que se consolide el incremento del 15% que se ha hecho en las pensiones no contributivas y que quieren retirarlo este mes de diciembre. Todo esto lo vamos a plantear y vamos a seguir adelante. Porque este 26 de noviembre aquí continúa la lucha en todos los territorios del Estado. No hay pensiones sin salarios dignos. Jóvenes, no os dejéis arrebatar el salario indirecto que son las pensiones. Con horas sin cotizar, con contratos que no cotizan a la seguridad social. Pelead por vuestros derechos, es vuestro futuro. No creáis cuando os dicen que no tendréis pensiones. Porque lead. mientras dicen esto, quieren aumentar el periodo de cotización para, que os, para dejaros sin nada depende de vosotros, depende de vuestra lucha. Y llamamos a todos los trabajadores, no permitáis que ni un solo euro en los convenios colectivos se derive a los fondos privados de pensiones, se quite a la seguridad social. Hoy están quebrando los fondos privados de en Inglaterra, en Suiza y al mismo tiempo Escriba trata de convencernos que se quite a la gente que se derive parte de, los, de lo que va hoy a la seguridad social a los fondos privados no lo permitiremos es más, exigiremos que reviertan lo público llamamos al conjunto de los movimientos a unirse a nosotros este 26 de noviembre. Se han lanzado en Euskadi, en Cataluña, en Canarias, procesos de coordinación de los movimientos sociales hacia ellos el 19 de noviembre. Vamos a ir en una nueva movilización en todos los territorios del Estado. Hoy hemos dado un primer paso, difícil, difícil. Largo, Pero no nos resignamos, no nos resignamos porque si nos paramos muchos ya no estaremos aquí dentro de cinco años que es cuando dicen que van a revalorizar las pensiones. Estamos vivos, no vamos a permitir que nos quiten este derecho. Gobernantse buena, gobernantse du, pensiones vereblua nua genarse dute. quien goberna, goberna, as pensions defensa. Guberni, guberni, las pensions as defensa. Y si alguno no se ha enterado del grito que estamos haciendo desde las cuatro esquinas del país, Gobierne quien gobierne, las pensiones se defienden. Pensionistas, Aurea, andalón, adiante, adelante. Hoy aquí esta batalla la empezamos a ganar. unas trabajadoras y trabajadores que han hecho una labor muy importante durante la pandemia, que son las personas que trabajan en la ayuda a domicilio, las compañeras y compañeros del chat, y otra cosa, que los compañeras y los compañeros de la marcha que se pongan aquí para hacer una fotografía. ¡Y que también... Luisa! ¡Que te la mano Luisa! Y Luisa! Luisa! El... la marcha que ha venido desde Valencia a Madrid en los últimos 15 días, 83 años. es una compañera que Ahí, tiene 83 compañera, años compañera, y que, que no ¿eh? ha hecho ni un solo kilómetro, ni un solo kilómetro en coche, ha venido andando, se llama Luisa, es un minuto, dos, tres, por favor, en solidaridad con ellas y con ellos que han venido desde Valencia, desde Altira, de todos los pueblos de España, escuchando. Luisa, por favor. No se puede estar aquí. Con seguridad no se puede estar aquí. ser que la marcha de 370 kilómetros ha quedado olvidada, la voy a reivindicar. Han sido los compañeros de Alfira que han organizado la marcha y por eso la marcha y por eso la marcha ha marchado.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 que trabajan, las madres que pierden a los hijos en las guerras eso es el rostro de la mujer y con esta intervención le damos, agradecemos a todos a todas las personas que hoy nos han acompañado y un gran aplauso compañera porque ha sido posible que esto se lleve a cabo y la organización de los compañeros y compañeras de Madrid. Un gran aplauso. El acto será ya por finalizado. Gracias a todos y a todas.